كما لا على عليها اي عقوبه اشهد ان تلك كانت سائر في الوقت الذي بدت فيه فعل الظلم. لا يتلقى المهاجرون نفس por favor por favor por pero si han avisando Bueno, eh, lo que ha pasado a, a nuestro compañero Abel es lo que sucede cada día en las calles de Iluya y de Navarra donde las personas migradas no tienen los mismos derechos de la presunción de inocencia que las de este, Esta vez ha sido la presentación, disculpad, Esperemos que la a actuación nos haga reflexionar sobre este asunto y se tomen medidas al respecto. Eh, es Castro, agradecemos la cooperación y solidaridad de las, todas las personas asistentes. Eh, Carrie Castro, disculpar las molestias y bueno, pues, continuamos con, con esto. A mí esto no me parece bien.